Cordiales prislines de todo el mundo, emitiendo en directo desde Madrid. Os está hablando Luis de Prisline. Estoy acompañado de dos prislines. Ella es Grecia, viene de Perú. Y él es David, que es el administrador principal del grupo de Telegram. <coughs> eh, muchas gracias por estar ahí. Saludo a los que veis luego este vídeo, mientras se van conectando los que lo ven en directo y quiero recordaros como siempre hacemos que aquí pues yo os doy mi opinión grecia da la suya david da la suya son nuestras opiniones para Uy. que luego vosotros toméis vuestras propias conclusiones tratamos de ser lo más objetivos posibles eso sí pero recordad que son nuestras opiniones tema de hoy grecia viene de perú eh, y -y. estamos ahora en madrid lleva dos meses aquí en españa y no sabe bien pues qué hacer si, si pedir la tarjeta de asilo si hacer unos estudios entonces un poquito queremos ayudarla entre todos la inteligencia colectiva que siempre os digo vale para que luego ella tome su decisión claro porque la decisión última la tiene en este caso ella o cada uno de vosotros pero es muy buena la inteligencia colectiva yo creo que lo mejor lo, lo primero es que grecia un poco se dé a conocer yo la, la he conocido es una chica fantástica Ahora hemos estado hablando un rato antes de emitir en directo, pero vosotros todavía no la conocéis. Yo creo que lo mejor es que Grecia un poco se presente ya misma. Te voy a dar el micro, que tenemos que compartirlo. Y yo mientras doy difusión. ¿Vale, Grecia? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Grecia Berríos, tengo 31 años, soy de Perú. Eh, bueno, yo llegué a Madrid el 15 de septiembre. O sea, como. Dos meses justos. Sí, dos meses dos meses y medio estás más o menos bueno como todos creo la mayoría buscando un mejor eh, futuro eh, ya que bueno en Sudamérica en América del Sur pues se vive no se vive tan bien como acá no entonces eh, llegué por ese motivo acá para trabajar y todo pero eh, por circunstancias de la vida no me fue tan bien ahora estoy eh, sin trabajo y, y bueno con muchas dudas por eso es que me acerqué. Te ¿Recurres un poquito? Recurro al, a, a, la, a la inteligencia colectiva. Sí. No, no a la de Luis, a la de todos vosotros que sumáis muchísimo entre todos. Así es, para que me informe y así, en todo caso. Eh, decidir mejor. Decidir mejor en qué situación puedo yo estar, ¿no? Ahora. Pero Grecia, allí tenías un negocio, más dicho, ¿no? Sí, tenías. ¿Quieres un... decirle un poco? Bueno, en Perú tenía un negocio junto con, con, con otra persona. Eh, bueno pero no no fue tan bien y bueno por eso por ese motivo tuve que abandonar mi país y venirme a y viajar a España y poder trabajar acá cómo tuviste la idea de, de abandonar el país y venirte a España bueno por amistades amistades que estaban acá ya más o menos un tiempo y me indicaron de que bueno acá se podía eh, salir adelante ¿no? no tanto como tu país no y que bueno este se podía conseguir trabajo, pero obviamente que ahora yo me doy cuenta que no es tan fácil, que no es como yo me lo imaginaba. es lo que, que, pues eso lo que queremos a... saber un poquito. ¿Cómo te has encontrado la situación? Me voy a tener que acercar a tu micro, no, no sé, o lo cogemos así. Sí. Ahí, a ver, mira, no lo, lo, lo vamos pasando así. ¿Cómo te has encontrado la situación después de llevar dos meses y un poquito? Dile a todos los prislines que nos están viendo si era lo que tú te esperabas aquí en España, lo que sí, lo que no. Un poquito pa, para ayudarles ahora a ellos y ahora entre todos te ayudamos a ti. ¿Vale? Diles, toma. En sí cuando, bueno, desde, eh, cuando tú estás en tu país, obviamente que piensas que acá en Europa o bueno, eh, España, piensas de que todo es va a estar color de rosa, vas a encontrar un trabajo rápido, ¿Qué, cosa Que es, que el, no, paraíso. Que es Pensáis el paraíso. Que esto es el paraíso. Pero desgraciadamente cuando tú llegas... No a todos, pero sí a muchos eh, les pasa de que no es como te lo pintaron, ¿no? Como te lo. Bueno, como te lo decían, sí, ¿no? Que acá era fácil y o sea, todo. ¿no? Se sufre, pero sé que poco a poco uno tiene que ir abriendo camino y, y poco a poco las cosas tienen que, ir, tienen que ir cambiando, ¿no? Tienen que ir mejorando, ¿no? Pero todo requiere mucho, mucha paciencia, mucha voluntad para, para tratar de salir adelante. Lo que te dice Karen y AM? Grecia, fuerza ay gracias Sonríe. gracias fíjate que ánimo ya te van sí, dando dar. sí porque estaba la verdad es que sí, claro, la, claro. le he pasado muy mal de verdad pero pero a dios gracias que uno siempre llega a encontrar gente buena gente que te puede ayudar y, y bueno no queda más que salir adelante ¿no? Pues, pues vamos a ayudarte podéis ir poniendo las preguntas en el chat vale y ahora luego las se las pasamos a grecia y a david claro. administrador principal de los grupos que le tenemos ahí ahí escuchando claro vale bien. bien yo comentaba congresa poco antes de la transmisión que es muy importante y eso es, es un llamado de atención es también una, un aviso para todos los que quieren emigrar a españa que ciertamente esto es un país hermoso donde hay muchísimas oportunidades pero siempre es bueno estar bien equipado tener las herramientas necesarias y sobre todo la principal herramienta es la investigación la información es nuestra, nuestra principal arma entonces es importante y es lo que promovemos en, el, en, en nuestra, nuestro chat y en este canal, es justamente eso, que vengan lo mejor preparados posibles, que tengan la mayor cantidad de herramientas, que investiguen mucho, porque se trata de uno de los cambios más grandes de tu vida. Entonces, ese cambio no puedes tomarlo a la ligera, y es importante que vengas preparado lo mejor que puedas para que no, no sucedan cosas como que tengas que do dormir en la calle, o que pases dificultades económicas, o no, o no tengas comida, que realmente aquí hay que ser sincero y que ciertamente hay dificultades, pero también hay muchas oportunidades. El gobierno difícilmente va a permitir que esté estés pasando una situación de, de, de hambre o, o, o de que duerma la intemperie. Pero sí se ven ve algunos casos y es importante evitar que eso suceda. Minimizar al máximo los riesgos. Prislinner, veo que estáis escribiendo en el chat. Natalie Milagros, por ejemplo, nos dice: Hola Luis, soy de Perú. Pues como Grecia. Ponerle las preguntas que le queráis hacer a Grecia. Ayudarme a, a ayudar. Exactamente. Grecia, un poquito. ¿Cuál es la dificultad o la pregunta que tú tienes para todos nosotros? Si, si quieres decirnosla. A ver. Eh, un poquillo a ellos para que sepan. La dificultad más grande sí, que, que estoy pasando ahora o qué tal ya encontrado. Bueno, es encontrar trabajo en sí, porque normalmente la, la, acá en España te piden que tus papeles estén en reglas, ¿no? Para que puedas trabajar y bueno, que estés en regla, que todos tus documentos estén bien, ¿no? y eso eso es para mí lo ahorita lo más lo más difícil no que lo que más te está costando lo ¿no? que más me está costando ahora conseguir un trabajo eh, más estable no pero tienes algo de trabajo ya o no trabajo dos veces a la semana dos veces por a ahora semana sí. cuántas horas más o menos tres vez? horas ¿Más o... tres claro. horas a la semana no o... seis horas a la semana y cuánto la hora más o menos diez euros pues muy bien lo mismo oye eh, hice una entrevista el otro día a una chica que lleva 20 años lo mismo diez euros esa tiene papeles PRISLINES. ahora esa sí, sí, lo perfecto. tiene muy bien montado saludos clara si nos estás viendo clara lo tiene muy bien montado porque clara trabaja 26 horas a la semana y gana 1200 euros al mes claro. y nos engañaba un poco porque decía que ganaba 700 pero los PRISLINES que son muy listos cogieron la calculadora y decían luis 26 a la semana por cuatro semanas por 10 euros sale 1200 y sacamos claro es que 700 es lo que ahorraba Ahorraba 700, bueno. ganaba 1200. No, pero que estás cobrando bien, digo, a mercado. Bueno, Te faltan horas. Claro. Faltan, ¿no? Más horas, ¿no? Más, llenar más horas. Claro, ¿no? porque solamente trabajo los lunes y los viernes y el resto de días, pues... A buscar, a el, buscar. Resto claro, los días, sí. el resto de los días a buscar. Sí, pero no es tan, no es tan no sencillo. No es, pero bueno, sí se puede, ¿no? Con esfuerzo y todo, se puede. Seguro que sí. ¿Qué le quieres decir tú, David? Sí, bueno, le, le comentaba a Grecia, eh, fuera de la transmisión, que existen otras alternativas, no solamente la, eh, solicitar asilo, no es la única forma, también existe el voluntariado, que siempre es bueno que nos relacionemos con el país, porque parte de conocer un país está también servir de alguna forma, y no simplemente esperar acá que nos sirva. Yo creo que es de mucha importancia que tomemos conciencia de eso y que seamos capaces de inscribirnos en un voluntariado, que de paso tiene un, una una función doble, no solamente te vas a beneficiar desde el punto de vista migratorio, sino también tienes la oportunidad de conocer gente que una cosa que es de suma importancia es tener contactos hacer relaciones, además que te encariñas con la gente, te encariñas con la idiosincrasia con la cultura, y eso, el hecho de servir te causa una satisfacción que, que no tiene precio no hay monto de dinero en el mundo que pueda eh, compensar, o que pueda equipararse a lo que es la satisfacción de poder ayudar a los demás dice Luis Francisco Ortiz Girao Grecia no te guíes por lo que digan los demás la suerte tuya no es la misma claro. que la de otro enfócate enfócate en lo que tú deseas y Dios te va a sustentar saludos desde Colombia bendiciones gracias. te dice Luis Francisco Ortiz Amén. gracias Luis sí bueno tienes razón claro es de cualquier forma no es que se le quiere pintar pajaritos en el aire castillos en el aire nada a la gente es que también eh, sepan que eh, conseguir trabajo en negro no es fácil claro hay otras oportunidades hay siempre hay una que otra oportunidad pero no crean que con un trabajo en negro van a conseguir sustentarse como debería ser una persona que tiene todos los documentos al día pero por eso es importante que vengan armados con la mayor cantidad de herramientas posible que principalmente es la información y luego si tienen la mayor cantidad de recursos que pueden traer mejor todavía para poder sostenerse en caso de una eventualidad que no consigue un empleo aunque una una opción que tiene grecia es pedir la visa de estudiante porque llevas dos meses, ¿no? Y tienes por lo menos seis meses, ¿verdad? Tres meses. Tres meses. O sea, todavía, le... uy, pues ya va quedando menos tiempo. Sí. Una opción que tiene, que se lo ha comentado David, ahora os lo explica él mejor, es que se haga una. se matricule en un curso y ahí puede obtener una residencia legal que le permite trabajar 20 horas a la semana. Oye, no está mal 20, porque esta clara trabajaba 26, pero esa ya tenía el DNI y todo. Con la visa de estudiante, por ejemplo, que puede valer, insisto, y está corroboradísimo, puede valer un curso superior, pero puede valer un curso de pastelería, un curso de cocina, un curso de inglés, claro, siempre que sea en un centro autorizado. Exactamente, centro autorizado. Y entonces David le estaba, ahora os lo explica el mejor, le estaba sugiriendo, pues eso. Esa sería una vía, y la otra es si la han perseguido un poco en su país o por tema humanitario, la otra vía es la de asilo. Me gustaría que David ayudara un poco a Grecia. Y vosotros también, que le sugiráis? A ver un, ya un poco el nivel que tenéis. Que, por cierto, he encargado a un abogado amigo mío que mire el grupo de Telegram para que vea qué es lo que os inquieta, las dudas principales que tenéis en el grupo, para que él las prepare y os las responda en, dentro de unas semanas. Te lo paso, Grecia, el, el micro. Gracias. Y David, pues tú explicarlo un poquito las ventajas, los pros y los contras. Claro, este, la, la situación de la solicitud de asilo, según reza la ley, tiene que ser solicitada los en los primeros 30 días de estar en el territorio nacional. Eh, para poder tramitar lo que es la solicitud de asilo Tiene que por supuesto traer pruebas que demuestren que realmente su, su vida, su integridad Corre peligro en el lugar de, de origen Sobre todo porque la autoridad del país no puede brindarte la protección que debería por ley ofrecer Entonces es importante que la persona venga con suficientes argumentos, eh, historia, documentación Que, que corrobore esa, esa solicitud de asilo sin embargo, por ejemplo, en el caso especial de nosotros los venezolanos, se nos está ayudando mucho precisamente porque la situación del país es suficientemente crítica como para considerarse que no ofrece las garantías mínimas de seguridad a cada uno de los ciudadanos. Entonces, claro, hay casos particulares que por persecución política, bien sea porque grupos eh, pertenecen a un grupo religioso el cual es perseguido en tu país, bien sea por tu condición sexual eh, o por tu condición de salud. Conozco casos de personas que tienen una enfermedad en una situación delicada como el cáncer o algún otro tipo de enfermedad y que no cuentan con la atención médica requerida este, en su país de origen, por ejemplo en este caso Venezuela. Y eh, obviamente la ley, eh, y sobre todo en el, en el Estado español, por proteger la integridad de la persona y la salud física de la persona, le da brinda protección de salud. Entonces es importante que esos elementos se tengan bien este, completos para poder hacer la solicitud de asilo. Por ejemplo, me sorprendió mucho en estos días que cuando yo recién llegué a España, que fue a principios de este año, Noté que la, los latinoamericanos con mayor número de solicitudes de asilo eran los colombianos. Ya a esta fecha somos el primer número, o sea, los venezolanos somos, lo superamos a los colombianos porque resulta que las solicitudes han aumentado muchísimo. Entonces, por un lado, hay que tener los elementos suficientes para poder eh, solicitar la, la, el asilo y que obviamente no sea rechazado en ese lapso de un mes, que es el, el primer mes en el que pasa a estudio en, segundo, en segunda fase la solicitud de asilo. Le comentaba a Grecia que una de las alternativas, además de la. Este, el asilo. De, sí, del asilo. Sí, asilo, también está el, lo del voluntariado. Háblale del voluntariado, que lo están preguntando en el chat. ¿Qué voluntariado le, le recomendarías a Grecia y a muchos de los que nos están viendo? Bueno, aquí hay infinidad de fundaciones, cantidad enorme de, de fundaciones que pueden servir, por ejemplo, Cruz Roja, Cáritas. Eh, yo siempre menciono a Caritas porque yo me siento muy agradecido con Caritas. En mi caso particular, ha sido muy sí. generoso. Este, iglesias católicas. Y es siempre cuestión de ir investigando cuáles son las fundaciones que se encuentran en España ejerciendo algún tipo de labor en beneficio de la comunidad. Y que obviamente el Estado español lo respalde. Por eso siempre es recomendable ir a instituciones del Estado que te ofrezcan una información todavía más confiable. ¿no? Digamos no confiable, sino más oficial. Entonces, de manera que cuáles son los voluntarios, eh, las fundaciones en las que puedes prestar voluntariado, que también algunos ofrecen vivienda y comida para casos extremos, y entonces esa gente, eh, es, por medio de esa voluntariado puedes tramitar la visa de voluntario. ¿Cuál es el punto negativo, el punto en contra? Que lamentablemente el tiempo que pases en el voluntariado será el tiempo que tengas la visa y cuenta solamente el 50% de ese tiempo para el arraigo social pero pero exactamente igual que si fueran unos estudios exactamente igual. exactamente igual exactamente igual que si fueran unos estudios un máster que vale siete mil euros ¿eh? sí. exactamente igual de acuerdo sin verdad pagar, David sin y sin pagar exactamente o sea el que, que os quede también claro que cuando uno está con visa de estudiante o de voluntariado que es lo mismo el tiempo para el arraigo os cuenta a la mitad como muy bien os ha, os ha dicho David entonces pues eso ya depende de cada uno de vosotros Preguntáis mucho la lista de los centros autorizados como dice david los del estado están bien pero también hay muchos privados que están autorizados la cuestión sería esa es una labor para el grupo yo creo de Telegram, o para todos vosotros el que lo sepa que lo ponga en los comentarios donde hay una lista que yo no lo sé de todos los centros que están autorizados son, son suelen ser cursos presenciales algún un caso uno de vosotros que me decía que hacía el curso y fíjate me dijo el nombre está en algún vídeo le daban la posibilidad david y Grecia de hacer el curso presencial solo dos días a la semana. Y el resto lo hacía a distancia. Y le computaba también. No le tenían atado. Qué maravilla. Porque hay otros casos que sí te tienen todos los días, yo qué sé, tres horas ahí, sentado, digamos, estudiando. Pero aquí les daban la opción, oye, puedes estar solo, venir, yo qué sé, los lunes y los martes, y los demás lo haces como quieras. Que, que sepáis que existe. ya iremos cogiendo toda esta información. La otra posibilidad que tiene Grecia es la de pedir el asilo. ¿Tú cómo lo ves un poquito, Grecia? Bueno, con todo lo que me ha explicado David, David eh, bueno, hay que tener pruebas eh, suficientes, creo, para poder pedir el asilo, porque si no, va a ser por las curas. ¿no? ¿Viste el vídeo con Luis de, de ayer o de antes de ayer? Con Luis, el chico que estaba en Sevilla, que no se lo quisieron tramitar. Que estaba muy agobiado. Luis, y si nos estás viendo, escríbenos a ver cómo ha ido la cosa. Es que estaba en Sevilla, fue a tramitar el asilo, es de Colombia. Y le dijeron que no se lo tramitaban. Pero así, ¿eh? Y le hicimos un directo aquí, está ahí debajo el vídeo. Total, que le aconsejamos que viniera aquí a Madrid a pedirlo. Estaba ah, en, Sevilla. en Sevilla. Lo pidió en Sevilla. Y le dijeron que no, que no. Que eso, que lo le dijeron que lo resolviera en su país. No le deportaron, no tengáis miedo, Grecia, no tengáis miedo. No deportan a nadie. Pero le dijeron, no, no, señor, es el, el turista que le quede y vaya a su país a arreglarlo. Te lo juro, verá el vídeo, ahí David sale ahí sentado el pobre. Uy, David, perdóname, David no, Luis, eh, tocayo. <risa> que esperamos que no deportaron, ¿eh? por intentarlo no se pierde. Claro, como que se ve un poco de, de a la suerte, mejor dicho, cuando tú vas a, a, a pedir tu asilo, ¿no? Porque no tanto a la suerte, sino que tiene que estar bien argumentado. Tiene que estar bien argumentado, porque si no, no te lo dan, no te lo brindan. Íñigo Alay. Ya es la tercera vez que me lo dice. Me dice: tenéis que hablar del peligro enorme. Es que esto no es un canal político, del peligro enorme del gobierno de izquierdas que viene. Vamos a la miseria y al desastre de Venezuela. No, señor. Yo no soy político, pero mira, como él viene de Venezuela y ella viene de Perú, que digan su opinión, pero sin meternos en política. Sí, no es el tema. pero a ver la opinión vuestra ya si queréis y ya das seguimos Alberto, David. bueno yo creo un, que te corremos un peligro enorme ¿o no y igual ley, es que me los venga para que veas que te lo he sacado y porque te he visto en los comentarios y aquí en el chat ciertamente pero al tema, existe ¿eh? el temor sobre todo nosotros que venimos huyendo de un gobierno socialista comunista eh, creemos que todo ese tipo de mal puede estar sobrevolando el territorio español yo creo que es una cosa bastante poco probable por la estructura política del país y además de eso tenemos también una autoridad superior que es la del rey y difícilmente algo como eso sucede acá. Además está en Europa, muy poco probable de que la Unión Europea permita una situación como esa. Además, aunque este canal no es de política, no es el, el, el punto. Sí, pero no hay nada prohibido. No, pero... no por supuesto no, pero de todos modos no es, el, no es el punto. Lo importante es saber que hay que venir a trabajar dispuesto a pensar en que ese tipo de cosas no van a suceder. Lo veo muy muy poco probable, no es imposible porque cualquier cosa puede suceder en el mundo pero no veo poco, veo un poco probable que algo como eso suceda así que tranquilos ¿tú quieres decir algo de ese tema político? En política si no digo yo, eh. Bueno política no no no no te metes. no me meto Va, me parece mejor. muy bien. Yo no me meto mucho pero estoy de acuerdo con lo que dice David. Gracias a Dios está Europa por encima y al gobierno español sea el que sea que sepáis que yo no voto a ni uno ni a otros, eh. Pero sea el que sea le ponen unos parámetros y de ahí no se puede salir entonces sería difícil yo creo que lo que ha dicho david es correcto vale pues esa es nuestra opinión pero vamos cada uno tener la opinión vamos a volver al tema pero también me gusta mucho lo que dice david hay que hacer emigración responsable pues uh -huh. como la como la que están haciendo ellos como la que ha hecho david y como la que hace grecia grecia ya está trabajando seis horas has dicho seis horas se seis horas. horas pues no vas mal 20 más Claro. Eso. 20 más y ya estás como clara que, uh -huh. que, que tiene no, su como, dni, y tiene como, todo como y ya estás con tus mil doscientos claro Oye, ¿cómo has conseguido tus seis horas? Si quieres, decir Por una, un poco. Amiga, por una, por una amiga. amiga. Sí. Ese trabajo lo conseguí por una amiga paraguaya, Liz, que bueno me, me recomendó y gracias a Dios pues ahora lo tengo, ¿no? Porque estaba en prácticamente en nada, ¿no? Pero como dice David y tenganlo presente, por favor, de que si es que van a venir, eh, bueno, lo hagan responsables. Lo hagan responsables. O sea, responsablemente que traigan lo necesario como para poder estar tranquilos durante el tiempo que puedan conseguir un trabajo. ¿Tú, tú cuánto te trajiste? Que están preguntando en el chat, Grecia. Eh, bueno, yo me traje aproximadamente 800 euros. ¿Y te los pidieron en el aeropuerto que los enseñaras? Bueno, yo hice un transbordo, llegué hasta París y de París me vine para... para bueno, llegué Madrid. Ajá, a Madrid. Pero no, no, no, no me preguntaron nada, no me dijeron nada, me sellaron el pasaporte y listo, pude... Podré... Tomar mi avión para Madrid Sumando algo a lo que dijo Grecia Fíjense que importante Entre todo lo que dijo Leyendo entre líneas Podemos de, detectar algo Una amiga la recomendó Fíjense lo importante De hacer relaciones No quedarse en la casa No solamente buscar por Por este por páginas web Hacer contactos Y es importante Que lo del voluntariado Te hace precisamente eso Te hace conectar con la gente conoce la idiosincrasia del español conoce gente acá sí haces amigos y esos mismos amigos te pueden encontrar un trabajo en el que informalmente puedes ganarte algo para sobrevivir. Entonces es importante que hagas relaciones con la gente, claro. que no tengas miedo de salir de tu casa, que salgas todos los días también con la disposición de conocer gente y entablar relaciones, que eso es fundamental. Claro, claro. Y bueno, como, como estaba diciendo este David, hay que relacionarse con gente y hay que portarse bien también. Claro. Uno no puede venir a hacer lo que quiera dentro de un país ajeno, no si no es tu país. Entonces, traten de portarse bien, de ser eh, más que todo eh, honestos y, y bueno, las puertas poco a poco se van a ir abriendo. ¿no? Liliana Mulet, te contesto, te he visto, te contesto y te he buscado. Sí, tú con 56 años puedes repoblar, pero no me y a Yo Repueblo, por favor, que Yo Repueblo está saturado. Ir al nuevo enlace oficial que os he dado para que no dependáis de ninguna página intermedia como Yo Repueblo, que, que es el pasaporte, que si no sé qué. Liliana, sí, Mulet, sí, con 56 años, incluso yéndote sola. Yo vivo solo, yo vivo solo, en, y estoy en un pueblo. Yo repueblo, pero no yo repueblo de la página, que estoy repoblando. Total, que el que quiera repoblar, que me pida en los comentarios el enlace, o que lo pida en Telegram o donde en cualquier canal que yo le pongo el enlace oficial donde están todos los ayuntamientos de españa y ahí por ahí va tirando busca el teléfono del ayuntamiento del pueblo que le interesa y tiene el correo electrónico el teléfono puede contactar con el alcalde la dirección todo pero no dependáis de la página de yo repueblo de verdad porque es que están saturados PrISLINES, pero eso no quiere decir que no se pueda repoblar y con 56 años en españa la edad no es límite para trabajar que os queda a todos claro lo pregunta muchísimo eso sí. muchísimo ¿Qué que pasa? ¿Que, ¿Que allí sí? Que ¿Hay una persona con 56? ¿Es no, un anciano? Es que pregunto, América os pregunto suena. a los dos. Toma, que sí? Toma Grecia. Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que normalmente en. en es decir, América eso, la diferencia, no? Sí, claro. aquí. sí, lo que pasa es que acá yo he visto gente ya mayor que sigue trabajando. En cambio, en los países eh, de América. 35 años en adelante. 35, 40. Hasta bueno, hasta los 40, creo sí, que no van a recibir Sí, de ya. Debería considerar un anciano, un anciano sí. en mi trabajo. ¿A, ¿A mí me veis un anciano? No. No. No os voy a decir <risa> no voy a decir mi edad. En mi trabajo me, me decían viejo. ¿Y por qué crees que, no que ella eh, que pues, ella David, en América? vice reportero, no? Creo recordar. Sí. Díselo un poco que te conozcan también David. Trabajaba como mucho en, en Ecuador. Entonces, sí, ciertamente sucede porque en Latinoamérica eh, la población es mucho más joven. Entonces es más más fácil echar mano de gente joven para trabajar. Entonces a los 40 años ya cosas. Perdona, aquí es verdad que aquí no hay niños. No. Decir vuestra opinión, que no lo diga yo. Decirlo vosotros. Hay, ¿Hay que repoblar. Que vosotros sí. que sabéis que repoblar o no. Sí. sí. Los sí. niños que ves, ¿de quién son? son pocos. Hay sí. muchos niños españoles. La sí, verdad es que no se ven tantos niños la como no se debería de Creo son. que normalmente el español espera cierta edad para poder procrear, no tener su, tener su familia, tener sus hijos. Las españolas no quieren tener hijos y luego a los 40 les entra la prisa y se van al médico. Y tienen de arranque dos. O tres. O tres. Pero en, no claro, a, en, en América del Sur, américa en América, pues no, la mayoría se tiene sus hijos muy jóvenes, ¿no? A partir de los 17, no, es más, desde los 14, 15 años ya, ya sí. tienen familia, ¿no? En cambio acá es un poco tardío, ¿no? Un Aquí poco, un poco tardío. tardío, sí, lo que dice Luisa. Hay, no hay una edad biológica y una edad que... Hombre, yo entiendo que haya que vivir la vida. Yo entiendo a lo mejor no tenga los niños a los 15 años, pero tampoco a los 40. Pero no porque lo diga yo, es la biología. Escucha, a Liliana y todo el que quiera repoblar, el enlace me ha adelantado a vosotros. Lo tenéis ya puesto, lo tenéis puesto debajo de este vídeo. En la descripción está puesto y luego en el comentario principal lo vuelvo a poner. Pero ahora mismo en la descripción del vídeo está ya el enlace oficial. No el de Yorre Pueblo, no el de la página Tal o Pascual, el enlace oficial del gobierno donde tenéis todas las direcciones, teléfonos de todos los ayuntamientos de España. Está ya puesto, ¿eh? Para que veáis que, les, que os conozco ya un poquito, quería me adelanto. Anunciar, quería anunciar eh, a todos los, los que estén interesados en viajar, sobre todo en el caso de Madrid. Este fue un documento que me fue entregado uh, recientemente en el Ayuntamiento de Madrid, en el área de, de, de trabajo y capacitación. Esta guía de primeros pasos para inmigrantes. Es eh, muy, muy, muy interesante porque. Parte del trabajo que estamos haciendo nosotros en el grupo, informando a la gente de lo que debe hacer, yo de tomar el metro, cómo hacer para tener acceso a la salud y ese tipo de cosas. Y documentación también está en este documento. Entonces es muy importante que la gente se lo lea, porque mientras más herramientas tengan para poder sobrevivir acá y poder desplazarse y hacer todo, es, este, mejor. Entonces. Este documento. ¿Dónde lo pones ese documento? Para que ellos lo puedan encontrar. Sí, si lo es. pueden buscar por, por internet. Se llama Guía de Primeros Pasos para Inmigrantes. Y dice también. toda la información. Ya lo compartí en el ah, grupo. Vale. Y dice toda la información básica para vivir en tu comunidad. Entonces, es importante también que acudan, los que ya están residiendo en España, acudan al ayuntamiento. Es de gran ayuda, sobre todo porque eh, en el ayuntamiento te orientan. Si no estás trabajando porque aún no tienes permiso de trabajo, ellos te orientan cómo hacer para que una vez tengas el permiso de trabajo, puedas entrar en una bolsa de empleo del ayuntamiento. Incluso te brindan las capacitaciones según tus habilidades, según tu experiencia, según tu conocimiento y, y, y tus preferencias. Porque también quiere que te sientas cómodo como trabajo. Sebastián Balboa, tiene Seb Sebastián Balboa tiene una pregunta urgente que a lo mejor David no la responde, porque yo no la sé. Yo, no, si no, no lo sé, si no lo sé, lo digo. Pero la pregunta es muy interesante. Dice Sebastián Balboa en el chat ahora mismo. Por cierto, que no esté suscrito, que se suscriba con campana. Que así en los próximos puede participar. Siempre metimos campana? en directo. Exacto. Dice Sebastián Balboa, por favor, ¿a los niños también le piden los 90 euros diarios para entrar como turistas? ¿Su hermano quiere venir a un pueblo? Te estoy respondiendo, pero es que no lo sé si los niños son también 90 o es menos. Creo que es menos, pero no estoy seguro. Si no estoy seguro de algo, lo digo. Y a lo mejor David lo sabe, no lo sé. Le cedo el micro no, a Grecia. Según, según te entendido son el 50% de lo que traen los padres. O sea, serían 45 euros. Yo creo que también, pero... Pero siempre es bueno mientras... O sea, yo sé que es un puede averiguar, ¿eh? parte de, un, de uno de los requisitos que pide migración. Pero si pueden traer 100, 200 por cada día, por cada persona, no les va a sobrar. Mientras más dinero traigan Para su sustento, mejor. mucho mejor Para estar más seguros O sea, no descartimen en Justo eso Justo estaba viendo este en Facebook este, Bueno, varias noticias acerca de, de personas Que habían venido con niños Y estaban durmiendo en la calle Exacto. O sea, estaban exponiendo a sus hijos pues, Al frío, al, a los peligros ¿no? De, de, de estar eh, no exponiéndose ¿no? ¿no? Entonces sea. yo creo que deberían tener un poquito más de cuidado y más responsabilidad en, en que si van a venirse con sus niños traigan lo suficiente como para para estar bueno claro más seguro, más seguro, más. Más seguro, ¿no? Más porque no es dable que una criatura esté pasando el frío o necesidades no Por, ¿cómo Por eso tú? no grecia perdona david que grecia no se ha traído todavía a sus niños no. porque claro. ella es responsable primero viene ella claro. y ya cuando se haya hecho ya aquí su colchón sus 1200 euros con sus 26 horas se trae a los niños Creo yo que cuando uno ya está más estable dentro, bueno, eh, acá, ¿no? Cuando uno ya poco a poco se va abriendo camino y ya está más estable, puede tomar la opción, eh, la decisión de traer a sus hijos, ¿no? Mientras tanto, yo creo que si no, si no estás tan seguro de tu situación, de cómo te, te vaya a ir acá, entonces es mejor no exponerlos, ¿no? O esperar un tiempo prudente y después... Traerlo. aunque david quiere decir algo pero ahora ahora ya yo me callo pero me has, es que me ha recordado una pregunta importante que nos decía luis y quiero preguntaros a vosotros cómo lo veis que decíais que, que decía luis el otro día que está en sevilla que nos dieron la solicitud que él, él siempre van con sus hijos a donde sea quiero vuestra opinión o sea es así todo siempre en latinoamérica no vuestra opinión la de los dos claro es un caso muy particular un una es muy personal eh, ciertamente si así lo quiere bien es que lo tienen también es que tienen la posibilidad también de poder claro. solventar sus gastos con sus niños acá quizás no sí. recientemente llegó una familia amiga de mi esposa y, eh, con un niño de 5 años eh, para nosotros fue una preocupación muy grande porque no contaban con la ropa adecuada sobre todo por gente que viene de Venezuela en una temperatura muy distinta a la nuestra sí. a la de aquí de España y entonces para nosotros fue una preocupación y salimos a conseguirle algo de ropa y es importante eso o sea no exponer a tus hijos que tú de pronto puedes soportar una temperatura de 6 o 8 grados, con dificultad, pero la puedes soportar. Pero un niño de 5 años es un poquito más complicado. Entonces, siempre invitamos a la gente por el grupo, eh, por acá, por este canal, que sean migrantes responsables. Porque no vale la pena pasar por todas esas dificultades. Ciertamente no se van a morir, muy probablemente el Estado español le va a brindar algún tipo de apoyo, pero no pueden venirse contando exclusivamente de... con eso. O sea, invitamos siempre a ser responsables. ¿Quieres claro. decir algo más? Eh, bueno, que se fijen también las temporadas que van a viajar, claro. porque normalmente a veces no investigan mucho, como varios, y viajan y no saben que está haciendo frío y se vienen así ligeritos de ropa y, y al final pues se sufre acá con el frío, ¿no? Entonces, traten de averiguar también la, la, en qué temporada están viajando para que puedan venirse más abrigados con lo necesario, ¿no? Y más aún si tienen niños. Claro, este, hay que considerar que... Hoy en día se está viviendo una temperatura, yo tengo una gripe que también que me comenzó ayer y es, y es difícil tener una gripe en una temperatura de 10 grados centígrados con lloviznas Entonces hay que considerar muy bien eso, antes de venir siempre chequeen el clima Cuál es la temperatura que va a ser en los próximos meses porque tiende a bajar Pues un día podemos amanecer en un grado centígrado a veces hasta menos dos Dueve. Sin tener miedo por simplemente preparación Dos preguntas rápidas tres preguntas rápidas del chat claudia dilma álvarez nos está diciendo que tengáis en cuenta que la visa de estudiantes, si la hacéis fuera tarda cuatro meses porque la podéis sacar o la del voluntariado la podéis sacar en vuestro consulado en el consulado de españa en vuestro país o la podéis sacar cuando estáis aquí como puede hacer ella como puede hacer grecia vale otra cosa que nos pregunta bernarda arias si ¿sí te puede valer el dinero en una cuenta corriente incluso te puede valer una cuenta corriente que tengas hecha en tu país o una cuenta corriente que te hagas en españa y que te la abras por internet entonces correos en Correos también te no, puede valer cuenta, el dinero no hay que traerlo tú lo traías físicamente el dinero o en físico, una cuenta físico, ¿no? físico. pero, pero tam también puedes abrirte una cuenta de ahorros en Correos, en correos. Pagas, pagas creo seis euros y te abres la cuenta y ahí puedes claro puedes... o sea el dinero lo podéis tener en una cuenta lo podéis tener, abrirla en Correos la podéis abrir por internet lo podéis traer encima vale de todas las maneras y no los cursos de line no sirven para venir con la visa de estudiante no siempre lo digo tengo otros tengo otros que sirven para que ya está acá pero tampoco yo con vosotros yo estoy aquí para ayudar no para vender los cursos ya los comercializamos nosotros por otros lados pero no sirven para venir siempre lo digo Sí bueno mientras más tengamos información mejor entonces es bueno si quieren venir por los estudios investigar cuáles son las instituciones que están avaladas por el estado que están de alguna forma siendo recibidas por el estado para tramitar la visa de Estudio sobre todo eso, no, muchísima no, información. ¿Quién es? Que está el esposo, está el esposo de Grecia aquí en directo. Pero no sé cuál es, me ha dicho, "Es mi esposo", pero no sé cuál es, a ver, a ver si lo descubrimos. Saludale, ¿Saluda a tu marido? A esto. Hola. No siempre estamos en comunicación. Héctor Eduardo Camargo, claro, de Perú. Sí. Hola. Dime tú una cosa, Grecia, ¿cómo es? esa experiencia de estar separado de, de tu pareja, de tus hijos, de tu familia, de tu entorno familiar, de, de tu entorno regional, o sea, de tu país, ¿cómo es la, la, la experiencia de vivir lejos de tu gente? Es triste, eh, se sufre mucho, pero pero bueno, vale creo la que vale, sí, poco a poco este bueno, pero, va a ser que todos ese, ese sentimientos que tú vienes no cargando va, valga la pena, ¿no? Sí, claro. La idea no es... Es, es. es difícil, es difícil hacerte la idea de que por un tiempo largo no vas a ver a tus hijos, a tu pareja, a tu familia, a tu madre, a tus hermanos, pero, pero bueno, es lo que es lo que se espera en sí para poder lograr algo, ¿no? Sí, bueno, la, no nos vamos a poner nostálgicos, pero ciertamente sí. es una experiencia difícil, pero siempre enriquecedora. Lo que siempre invito es a la gente a que hagan de este espacio su espacio. Relaciones en, en el país con la gente, con la cultura. Este es un país que ofrece muchísimas oportunidades para crecer desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista eh, en lo personal, en lo profesional. Entonces siempre hacerse propio de los espacios. Caminar, recorrer las calles, conocer. Este es un lugar que te ofrece la, la oportunidad ...de sentirte bien aunque estés triste... ...porque siempre hay muchas cosas que hacer... ...muchas actividades culturales... Eh, ...conocer gente... ...es muy valioso conocer gente... ...porque es la única forma que tienes... ...de identificarte con, con el país... ...y también quería... ...me está un poco acompañado... ...sí, está, está bien... ...también quería decirles algo... ...a las chicas que están llegando recién acá a Madrid... ...a España... ...que tengan bueno mucho cuidado también con las personas que... ...que puedan llegar a conocer... ¿no? ...porque a veces bueno no sabemos en quiénes en, en quién es estamos este brindando hablando. hablando conversando o brindando nuestra amistad no entonces nos pueden llevar por mal camino así que tengan mucho cuidado por favor se, bueno, lo, lo se que dijo Vanessa el otro día que vi un anuncio para cuidar una abuelita y era un lobo sí. era un lobo sí. Sí. escucha nos está preguntando para david Davy GCA, perdona si lo digo mal Davy, que si le vale la licencia en pdf de conducir. No, lamentablemente. Que si tenéis no, sí chance, dice, eso. no vale. El caje de licencia, de hecho es un trámite en el que yo estoy ahorita involucrado, eh, debe hacerse con la licencia laminada que se entregaba anteriormente en Venezuela, porque el sistema español tiene que corroborar la existencia de esa licencia y no están permitiendo la DPF porque es muy fácil de falsificar y aunque aparezca en el sistema venezolano, eh, no es confiable. Entonces las leyes españolas en la DGT te exigen como mínimo tener la licencia eh, laminada y también con cierto tiempo de antigüedad. Entonces es importante que lamentablemente con eso no puedes solicitar el cambio de licencia. Lo que se recomienda en casos como ese es que estando acá vayan a una autoescuela, hagan su curso y tramiten a través de la autoescuela la licencia española. Pero hay una ventaja, si sí pueden tramitar la licencia internacional. Esa es válida para conducir en España mientras tienen visa de turista. Una vez que se le vence la visa de turismo ya no pueden utilizar la licencia internacional para conducir es importante eso que quede claro que una vez que se vence la visa de turismo no pueden conducir por la licencia internacional no, eso además sería delito claro, que eso, eso sí es delito el estar aquí sin papeles no es delito pero conducir con eso caducado sería delito. Y un privado. delito, eso sí deportan. Ángela Quintero, esta es para Grecia. Nos pregunta Ángela Quintero si piden el permiso del papá para salir de Perú con los niños. O sea, quiere sacar a los niños y necesita el permiso del papá? Sí, sí, es es cierto. Este, si quieres sacar a los niños de, de tu país de origen, sí tienes que contar con el con el permiso eh, del papá notariado y bueno o se hace otro trámite más no recuerdo cuál pero sí tiene que salir con el permiso de ambos ¿no? y para por ejemplo ahora cuando traigas a los tuyos con su papá les tienes que dar el permiso tuyo también no o cómo lo has pensado eso Te pregunto. Bueno ahora todavía no no no, le, no no lo tengo muy claro si es que las si es que las voy a traer yo o no sé de repente mañana más tarde cambie mi opinión pero Tendría también que investigar más, ¿no? Ahorita no, no sé muy bien, pero sí sé muy bien que si uno de los los quiere sacar fuera del país, tiene que ser con un permiso de, del otro. Del otro. Del otro. De eso a lo mejor David lo sabe. Sí, bueno, cada legislación de cada país funciona de una forma distinta. Sin embargo, la regla general, la más común, es que se requiera el permiso de ambos padres. Ahora, no sé cómo funcionará, sería bueno consultarlo en el consulado de Perú, eh, aquí en España, si en ese caso requiere que la, la madre envíe un, un poder autorizando al padre a salir del país, o simplemente estando ahí acá, ya establecida legalmente, puede autorizarle el padre a salir de ella para acá. Hago un llamamiento a Andreina, antigua administradora también de Telegram, y a, y a Erika, Erika, que son prilines que lo saben perfecto esto. Saben además que no había que sacar, se podía sacar un, un permiso solo para el viaje en concreto, pero ellas nos aconsejaban, que son madres y han viajado mucho, un permiso global que te da te permite poder, que el papá viaje poder general. exacto un poder general amplio. para todos los viajes necesarios amplio no solo uno para ese viajecito pero vamos Erika o Andreina si lo veis ponerlo en los comentarios por favor claro, sí. claro, sí, un, un saludo para Andreina exacto. para Ilvin, para Dani menos, para Rafael y Erika dentro y poco y Paulina, sabes en el que lo están haciendo muy bien exacto y Ángel Paredes también. Ángel, saludos. ¿Eh? A Rafael. A Rafael Paredes, perdón, como no lo conozco en persona. Unidos al grupo de Telegram, ¿vale? Que muchas de estas dudillas están ahí, en el grupo que él es el administrador principal y los otros que le ayudan, ¿vale? Sí, sí, ah, os va a decir algo David. Sí, quería este, invitarlos porque yo represento aquí en España a una fundación que está formada en la, en la isla de Margarita, donde soy yo. Esa fundación tiene más de 40 años, trabaja con niños de escasos recursos, ayuda desde el punto de vista musical porque es una escuela de música y enseña a los niños a tocar cuatro. Y además de eso, eh, se encarga de transporte, incluso muchas veces en casos de comida y otro tipo de ayudas que se le da a ellos y a los padres, incluso con medicinas. Entonces, eh, esta fundación, Cuatricos de Venezuela, los invito a que lo sigan por eh, arroba Cuatricos de Venezuela o por Facebook también como Cuatricos de Venezuela, este, se encuentra en la isla de Margarita y están en un momento bastante crítico porque están intentando grabar un, un disco con música tradicional venezolana, principalmente música margariteña, se encuentra en una situación bastante complicada precisamente porque por escasos recursos, por, por la, la, la, la, víctimas de la delincuencia han perdido buena parte de sus equipos y en este momento están necesitando del aporte que puede hacer cualquier gente, bien sea venezolano, o extranjero, en cualquier parte del mundo, que puedan colaborar con lo que puedan, económicamente con un euro, 50 centavos, lo que puedan entonces al, traten de comunicarse con ellas Si están interesados en colaborar Para que el acervo cultural mar margariteño no se pierda Para que la cultura y el amor a esos niños no se pierda Porque a veces puede ser que tengas todo el deseo de ayudar Pero cuando no tienes los recursos Que lamentablemente hacen falta siempre los recursos económicos Puede ser que una fundación Que está tratando de rescatar la música Típica margariteña Y está tratando de rescatar el acervo cultural venezolano Y que está intentando con muchísimo esfuerzo Grabar un CD Se pierda por falta de padrino Entonces los invitamos en arroba cuatricos de Venezuela por Instagram y como cuatricos de Venezuela en Facebook, a que los apoyen de la, de la forma que puedan así sea una palabra de apoyo una palabra de aliento una palabra de alimo, que los sigan en Instagram, que ve, escuchen sus canciones tienen unos temas hermosísimos ahora para la fecha de Navidad y es una forma de mantener vivo el acervo cultural y además de eso la grandísima labor que están haciendo con los niños de escasos recursos los invito entonces que sigan a esta fundación y que traten de colaborar con ellos en la medida de lo posible Sandra González por cierto, voy a dar el número de teléfono de Sandra, 0058-414-792-1731. 0058-414-792-1731. Sandra González, mi gran amiga, un beso. Que te bendiga. Fátima Villegas, estoy buscando tu pregunta, que dices que te respondamos, pero no la encuentro. Vuelve a poner tu pregunta, Fátima Villegas. Erika Bravo. luego os pongo el que quiera el grupo de telegram que hay mucha inteligencia colectiva y se va acumulando todo lo que vamos hablando él, él es un administrador principal y, y hay otros que le ayudan eh, luego pedirme en los comentarios el enlace al grupo de Telegram el que no lo tenga yo os lo pongo erika bravo que es la experta en lo que hemos hablado y por último marifer silva eso lo respondí vosotros pregunta marifer silva que cuánto dinero habría que traer para estar en españa por ejemplo un mes Mientras uno encuentra trabajo, vosotros desde vuestro punto de vista, ¿qué la recomendaríais? Hombre, ya sabemos que con un millón de euros sería lo ideal, pero no es el caso. Claro. Entonces, un poco de forma realista, vosotros que lo estáis viviendo, David y Grecia, ¿qué le recomendáis a Marifer Silva para un mes, por ejemplo? ¿Cuándo, ¿cuándo tú, claro, cada uno. A ver, acá. yo estuve investigando ya, eh y bueno... Eh, leí de que se, se tenía que traer alrededor de 80 euros diarios sí. por persona. 90 es lo que pide pero la. Yo ley, digo, que no económica. lo que pide el Estado, sino lo que vosotros para, para un mes para sobrevivir. Olvidándonos de que si te dicen 90. Es que, por no, día. Lo que pasa es que de acuerdo a ellos pueden sacar un cálculo y pueden más o menos ver claro. de cuánto se puede gastar diario uno. ¿Cuánto gastéis? Pero yo quiero saber cuánto gastéis vosotros al mes. En vuestra casa, pero en uno, no con claro. familia. Claro. Por una, por ah, ¿Cuánto se gasta David en un mes ahora aquí en España? Bueno, y ¿Cuánto se gasta allá? Muy poco porque no tengo ingresos, ¿no? Ah, bueno, pero está caliente, claro, bien y claro. no, no, no me he pasado claro, hambre. te veo bien y hambre. bien abrigado. Sí, bien. Le, le he dicho que se quitara el abrigo a los dos. ¿eh? Tienen aquí unos abrigos, unas claro. pieles. Sí, sí. Bueno, sí es que, que hace mucho oiga, frío. No en el frío porque ya bueno estamos dentro de miedo, les da mucho miedo. Por eso querían. Sí, estamos dentro y cerrando. Bueno, cualquier tanto gastáis. Pero no es por eso, es para que yo. Claro, se invoco... Eso va a depender mucho claro, de, uno, de la cantidad de personas que sean, porque en función de eso también vas a alquilar eh, bien el espacio donde vas a vivir, bien sea una habitación, bien sea un departamento. En este caso, los pisos están rondando entre 650 y 700 euros mensuales. Pero no me los asustes no, porque no, no, no, no, no, no. Grecia eh, se gasta en piso 150 euros. Ahora dice cómo qué? lo hace que a mí me qué? lo dijo ¿Por ayer. Porque es compartido. ¿Tado? La habitación ¿Hay normalmente. ¿Hay Claro, para una sola persona alrededor está costando alrededor de 200, 250 euros. Pero si es compartido, claro, viene idea. a ser algo de 300 euros, que ya bueno lo Será pagas mitad, mitad con la otra persona, claro, ¿no? Claro. Y todo, como dice David, es dependiendo, ¿no? De cuántas personas sean y pero también 100, tipo 100, 100, una persona, 150 para alojamiento es muy buena idea, de verdad. Sí. Grecia, sí, no, no se me habría ocurrido jamás compartir la habitación con alguien de confianza, está genial. 150 euros sí. para habitación, y ahora para comida y eso. Para la comida y eso bueno, si estás pasando una situación mala puedes pedir bueno, ayuda, puedes porque, la porque en servicio en servicios sociales también te prestan ayuda. No, que en cuanto a lo que ayuda, son... los prelines vienen a aportar que si no se me enfadan los españoles. Ay, sí. perfecto, No ayuda. El ayuda a Nueva Zelanda allí no ya bueno entonces este sí 150 euros normalmente pues compartido se puede gastar al mes y con los alimentos diarios porque la comida acá no es tan no, cara no costoso, es de más, más o menos comes en casa no ¿O? claro cocino en casa me, me gastaré pues al mes, más o menos. Al vamos, mes. Esto no es, es informal, vamos, es una orientativa. Es que yo lo quiero. Claro, ¿eh? puede ser alrededor de los, de los 100 euros para una persona. 100 euros sí. al mes. Entre 80 a 100 euros para, por una persona. Al mes. Sí. Administrándose bien, claro. Administrándose bien. También, ¿verdad? Sí. Me gasto, joder. Yo muy me... aparte también de los, del abono. Pero, de... El abono sí es muy importante. Pero el abono, el abono es. Si eres menor es de 26, creo que eran 20 euros. 20 barato, euros menor si de 26 años. De 26 si eres mayor de 26 56. años, tienes que pagar 55 dependiendo. Porque si es Madrid, sí si es 55. Pero si, es, si vas. O, de, o de claro, vive fuera de Madrid. Pero si eres menos de 26, 20 euros para todo. Sí. Si y eres de menos de 26 años, baja a 12 euros. También, sí, es cierto. Claro, el transporte la sí la es la la un confianza poco confianza costoso, pero vale sea, la pena. O sea, frilines. Con 150 para alojamiento, más 100 para comer, con 250, en un caso uno solo sin familia. Con 300, en con 300 mira. Con 300 euros, yo creo. Con 300 euros sobrevivís más o menos bien. No eh, <risa> Supongamos que a lo máximo llega a tener un gasto mensual de 400 euros. Claro, eso 400 es lo que hay que proponer. Claro. Que que sí, mejor que 300, Por pero supuesto. incluso con 300 ya iríamos ajustados. Claro, ajustados, pero llegamos, alcanzamos al mes. Si queréis añadir cualquier cosilla, ¿Qué es el abono. Dile apoyo. Ah. Dile apoyo el lo abono. que es el abono. Déjame, el abono. <risa> no no apoyo. Abono. <risa> <¿Qué tal? risa> bueno, el abono es una tarjeta. Sí, la tengo por acá. El abono. Si ahí te la vamos me pierde, a mostrar. Muero. El abono es esta tarjeta. Es una tarjeta acerca, con nombre. Mira la cámara ahí. Creo que va a mi Mira ahí. Nombre. Bueno, ahí está. Eh, completo. Fotografía personal. Viene con todos los datos. El abono es un sistema de transporte público que se encuentra en España, en Madrid especialmente, donde incluye metro, tren y autobús. Es muy eficiente. Funciona las 24 horas del día el metro hasta la una y media de la mañana, y funciona un servicio de transporte que popularmente le conocen como los búhos, o son los, no, los, los nocturnos, perdón, los buses nocturnos, eh, funcionan 24 horas al día. Después de cierta hora baja la, el nivel de frecuencia, pero funciona muy bien. Eh, por 55 euros, que es lo que yo pago aproximadamente, son 54 con 60, 55 euros, eh, puedo transitar en todo lo que es la zona A de Madrid, que es básicamente casi todo Madrid, ya a partir de la zona A aumenta levemente el precio. En el caso de los menores de 26 años pagan 20 euros mensuales y circulan si sí, fuera de la zona A y los mayores de 65 años pagan dos. Hay que ir a la este, claro. a una estación del metro y se compra la tarjeta. Claro, hay diferentes precios de, de acuerdo en dónde vives y también por tu edad. ¿no? Yo vivo claro. en Móstoles, que queda al sur, y tengo que pagar 70 euros el abono ah, para poder... Llegar hasta donde vivo y venirme hasta madrid claro si que si es más caro 26 menos de 26 años solo serían en vez de 70 euros al mes 20 euros al mes. 20 euros que ayuda Para mucho todo. ricardo martín escribe tu pregunta que no la encuentro y fátima villegas te la estoy buscando también Sí bien pues el, si en, estoy aquí. en el caso de yo insisto con el tema del ayuntamiento porque una gran cantidad de información valiosa que, que se pierde precisamente por desconocimiento yo apenas tengo un poco más de cinco meses y de hecho eh, no sabía qué información podía tocar. Yo sugiero que apenas lleguen a España, hagan su trámite que hacer para estabilizarse, vayan al ayuntamiento a ver qué información pueden recabar ahí que les pueda servir. Cursos de todo tipo, desde fotografía, yoga, boxeo y otro, una serie de cosas que pueden hacer bien sea para pasar el sí, tiempo claro. eh, Oye, para me... aprender y relacionarse. Perdón, me sugiere, Grecia, que quieren tocar el empadronamiento. Tocarlo, tocarlo. Ok. Empadronamiento, el que quiera primero. Si quieres comienza. Bueno, yo estoy empadronada en Móstoles. Eh, a mí me empadronó la persona donde yo actualmente estoy viviendo. Eh, nos fuimos solamente con mi pasaporte, llevo su recibo de del uso de agua, perdón, del uso de gas, y con eso nos pudo, me pudo empadronar. Ahora, David mí sí. me estaba comentando que era posible eh, empadronarse yendo solamente, sin, bueno, sin, sin, tener sin tener un domicilio, llenarse al, al ayuntamiento y empadronarse ahí. No, no, no lo sabía. Sí, eh, vamos a tocar ese tema en un minuto. Eh, y en el caso mío, yo vivo con, en casa de mi cuñado, él eh, nos brindó su, su casa, obviamente con su contrato de propiedad de la casa, más eh, algún recibo y su, y su cédula, su DNI nos, nos eh, apoyó y llenando y firmando una hoja que da el ayuntamiento, nos fuimos a empadronar en esa zona. Eh, en el caso de las personas que no eh, cuentan con vivienda, la ley lo, les garantiza que pueden ser empadronados aún y cuando no tengan vivienda, aún y cuando no tengan un contrato. De hecho, hoy compartimos en el grupo esa información y es muy, muy valiosa porque mucha gente tiene miedo por no poderse empadronar. Y el empadronamiento es fundamental para poder acceder a otro tipo de servicios, como el de la salud, como el hecho de poder decir yo tengo desde tal día viviendo formalmente en España y eso va a partir de ese momento comienza a sumar el tiempo, a correr el tiempo de los tres años para el de solicitar el arraigo. Entonces el empadronamiento es fundamental emmanuel jesús reyes hola david yo también soy de venezuela isla margarita y conozco a sandra viví en las miramar oh, qué bueno. yo quería un mar, decírtelo un abrazo hermano un paisano. Abrazo paisano esa tierra hermosa de la isla de margarita el, Saludo. Saludo a sandra cuando la vea. el chris dice que con cuatro mil euros cuánto tú podrías sobrevivir pues el chris lo hemos dicho cuatro mil euros entre 300 al mes lo que dé o entre 400 si quieres estar holgado 400 sería una buena cifra para vivir holgado y meses tranquilo, los meses. claro, claro que sí. Luis Francisco Trigiraldos, Ricardo Martín. Si ya llevas, está respondiendo, es que se ayudan entre ellos. Estoy leyendo la respuesta. Ya me pierdo prilines. Me me, el, prilines. La inteligencia os dejo con la inteligencia colectiva y la tenéis en Telegram. Ahí tenéis al administrador jefe, como que bueno no, administrador principal, sí. que es David. Aquí tenéis a Grecia. Les dejo a ellos la última palabra. De todo el vídeo. ¿Qué quieres decir? Ya bueno, en, este, que nada, chicos, este, bueno, como estábamos este, informándoles de que si es que tienen planeado venirse para Madrid, a España, que traigan lo necesario, eh, para que no pasen necesidades, para que no estén en la calle, para que no pasen frío, eh, bueno, que vengan con cierto dinero para que puedan solventarse hasta que ustedes puedan conseguir un trabajo. Bien, hablando de la inteligencia colectiva, para mí ha sido un concepto maravilloso el hecho de que cada uno pueda aportar su granito de arena, porque cada experiencia es distinta, cada aporte es importante. Y cada uno de los miembros, incluso a veces hacen preguntas que yo no manejo, porque bien sea no me ha tocado el caso de, por ejemplo, investigar sobre universidades y sobre cómo es el proceso de homologación o X tema que yo no maneje, pero me voy informando cada día cuando veo los comentarios de los mismos compañeros que han estado en ese, en ese trámite y entonces compartan esa información con todos. Yo creo que es fundamental ese concepto de inteligencia colectiva porque cada una de las preguntas nos enriquecen cada día más y es un aporte que sirve para que cada persona que viene o que es miembro del grupo se vaya alimentando también para poder tener una mayor cantidad de herramientas de y poder presentarse acá de la mejor forma y poder salir adelante a grecia le podemos decir que efectivamente es un momento difícil pero es un momento también de mucha confianza en Dios, es un momento de prepararse cada vez más y es un reto más que hay que saltar y sobrepasar cada día para poder salir adelante y tener la seguridad de decir, yo pasé por todo eso, aquí estoy, me sirvió la información de, de este canal, me sirvió la información de Telegram, que les invito a que lo sigan, arroba Telegram, eh, perdón, arroba Prixliners en Telegram. Mira, en, en Telegram es T.me barra del 7 Prixliners. Acabado en RS. De todas formas, el que quiera el grupo de Telegram que es gratis. Freelance todo esto lo da gratis. Que lo ponga en los comentarios que yo le pongo el enlace directo al grupo de Telegram. Pero, eh, pero vamos. ¿Cómo lo descargar? ¿Cómo es el, el Telegram no con el enlace que yo os pongo lo podéis bajar directamente en el móvil. Yo les pongo un enlace que ya les, les mete en el grupo y le descarga la aplicación gratis todo y luego el grupo dentro es gratis. Por cierto, David le encarga a un amigo abogado que sabe mucho de esto que está viendo el grupo. Está viendo las preguntas que hacéis, se las está estudiando, las que están a lo mejor sin responder, para también aportarlo. Un vale. día os lo traigo, ¿vale? Pero que lo está esto, estudiando. Para nosotros ha sido impresionante, una gran sorpresa, de que hace poco teníamos 200 y, y un poquito más de 200, casi 300 personas en el grupo de WhatsApp, y ya WhatsApp nos decía, rebasaron el límite, ya no podemos seguir este, ingresando nuevos eh, suscriptores, nuevos seguidores. Y tuvimos que decirle a la gente, bueno, tenemos que migrar hacia una plataforma un poco más. Este eficiente en este caso y gracias a la recomendación de Rafael, a ver, es que a ver, tengo, tengo una urgente. Tengo 600, casi. Sí, sí, en, en dos semanas 600 Porque, Porque ahora, lo estoy sí. promocionando. Sí. Tendréis queja también de lo que lo promociono, ¿eh? Sí. Eso lo llevan ellos, ¿eh? Que yo no puedo. Entonces la inteligencia colectiva, capitaneada por aquí el señor David. escucha urgente levillalba ferreira hola luis porfa respóndeme te va a responder david necesito saber si voy como turista y ya estando en españa pido la tarjeta de estudiante igual me pedirán 530 o 90 euros por día soy de paraguay mira si entras levillana y pides la visa de estudiante lo único que te piden son los 530 por mes Exacto no te piden los 90 por día Claro, lógicamente ya con los 500. Claro. Mira, un truco, un truco disclaimer legal. No digo que lo hagáis. Yo lo haría, pero no digo que lo hagáis. Un truco. Me vengo de turista a España cinco días. Bueno, no cinco, sí, cinco. Diez de, diez. Me vengo de diez días o cinco, yo qué sé. Me dan mi visa de tres meses. Llego de turista. No digo que lo hagáis, eh. Llego de turista, paso al aeropuerto y tengo mi visa de tres meses de turista en España. Me busco un curso antes de que se me acaben los tres meses. Tiene que quedar un mes. Me matriculo de un curso, muestro que tengo los seis mil y pico para el año y ya está, y me quedo legalmente. Un atajo legal. Y ahora sí que ya les dejo que finalicen el vídeo. Y no miro más el chat ahora, Prilines, porque es que si no, no. Luego os juro que me veo el chat de arriba a abajo. Eso lo hago siempre que lo sepáis. Para, y para responder. Y ya os dejo a vosotros el final. El final. Y vendréis más días. Claro. Gracias. Bueno chicos, este me despido, eh, bueno, gracias a David, gracias al señor Luis también no, Luis, por haber... Luis secas. Un detalle interesante, aquí la gente tutea mucho Aquí la palabra señor se escucha como muy, la grande, la, muy Sí, la dice una cosa muy las... o sea, Yo cuando empezaba los vídeos todos me llamabais Don Luis, señor Luis, doctor, no sé qué. Yo no, Luis. Y una vez veo un, un comentario entre vosotros, no, no, llámale Luis. No le gusta. Claro, aquí nos tuteamos todos. Aquí en España se tutea mucho. Bueno, no, este, agradeciéndoles por por todo esto, porque de verdad que ayuda mucho. Por favor, agréguense, eh, de verdad, porque todo esto te ayuda te enriquece porque así te vas informando y bueno ya no estás eh, sales de, tu zona eh, sale, de confort? claro sales, como persona sales de tus dudas si? y yo puedes veo venir felices, mejor preparado os veo felices a los dos de verdad ¿eh? yo, yo les veo felices a estos dos y no se conocían antes de este vídeo mm -hmm. exacto a que estén felices claro porque me ha, me ha informado de verdad mucho y bueno ahora ya tengo más conocimiento de acerca de cómo poder llevar mi situación acá en España hombre tienes unos amigos sí métete al grupo en serio, o sea, se apoyan vamos, un montón, ¿eh? Lo, lo... Claro, claro y esto ayuda mucho a otras personas porque al final se van informando y, y como dice David, ¿no? Pues ya uno viene mejor preparado desde su país de, desde su país de origen acá, pues, ¿no? Ya está bien. Y bien, para finalizar, eh, los invito entonces que sigan a Sandra González en arroba eh, cuatricos de Venezuela en Instagram o como cuatricos de Venezuela en, este, en Facebook colaboren en la medida de lo posible para rescatar a esta hermosa fundación que puede perderse si no, no no recibimos no recibe un aporte de parte de nosotros, una ayuda de parte de todos los venezolanos que nos encontramos en el mundo. Y los invito a que sigan entonces al, al, al grupo de Telegram como TME barra inclinada punto T.me barra Ok. Y descarguen la aplicación Telegram porque ahí también podrán conseguir información valiosa que se comparte prácticamente en las 24 horas del día. Entonces, los invitamos a que nos sigan por ahí y sigamos sumando a la inteligencia co eh, colectiva. Pues nada, Chao, chao. Si os ha gustado un like, por favor, un like y suscribiros el que todavía no esté suscrito. Adiós, Pilines. Chau chao, chao, chao.